Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Digamos si se escucha, si se ve bien, si se escucha bien. ¿Ves? Vamos a hallar acá. Ah, ¿eh? hey, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a. <risa> el miércoles de flojera, al parecer eh, Lo cierto es que eh, A ver, vamos a ver si se suma ni más si ahí está. Hoy es el segundo el miércoles del mes Y para cualquiera que conozca nuestro horario El segundo el miércoles del mes significa podcast Pero eh, día, Estuvieron haciendo un par de días caóticos Y se nos, costó organizar, nos costó organizar mucho Y bueno no sucedió el podcast, principalmente por... Voy a asumir toda la responsabilidad porque me corresponde, porque, porque yo sé que tiene que organizar y no, no lo Pero quería... ¡Ey, Adria! ¡Qué grande! Gracias por esa suscripción. ¡13 meses! ¡Qué ídolo! Eh, entonces, quería aprovechar para leer este libro. Es Alicia en el país de las pesadillas. En, en, en los últimos Sábados de Flojera que estuvimos haciendo, veníamos leyendo las aventuras de Day, Day de a y D de, de, de este tipo de libro Elige tu propia aventura, pero en realidad no es que elige tu propia aventura, sino que tenés un par de reglas y eh, tenés una hoja de personaje, tiras dados, en base a los dados vas por un lado para el otro. Entonces, eh, como me llegó este. A diferencia de los otros, esta vez lo voy a estar leyendo del libro original Este es el libro de El Dragón Azul Como ven, de este lado eh... Y... No sé muy bien de qué se trata Imagino, por todo lo que conozco de esta historia Y de los videojuegos Que... Eh, eh, el País de las Pesadillas es un lugar terrible Probablemente <risa> lleno de cosas feas eh, No sé si jugaron... Hay un videojuego muy viejo muy violento, que se llamaba Alice, que era súper oscuro, súper oscuro. Y. Eh, vos eras Alice y tenías que ir por ahí matando la carta con un cuchillo, ganabas magia. Y creo que sacaron uno hace algunos años. A mí me gustaba muchísimo, muchísimo eh, ese juego. No me acuerdo el nuevo que le pasó. <coughs> Pero tenía una buena, tenían buenas historias. Hey Carola! Felicidades por jugar la primera mesa de rock. Me alegro, espero que haya sido genial. Espero que haya sido genial. Bueno, y eh, espero que este libro también, digamos, siga un poco esa, esa idea de, de Alicia en un lugar re oscuro. Eh, ya, si ven bien, la boca del gato es, tipo... El gato es bastante feo. Pero, por lo que yo recuerdo, era medio de la de Alicia. Vamos a ver. Eh... Eh, pudieron ir de paseo, genial, me alegro mucho, me alegro mucho que hayan ido, creo Entonces, antes de avanzar, con, eh, espectáculo de hoy <risa> Vamos a ver los anuncios que tenemos, a ver <coughs> Ah, ayer, eh, Lou y Bachi participaron de un nuevo segmento de Escuelita de Arroyo que se llama Diversos y Dragones Di Diversos y Dragonas Diversos y Dragonas, gracias, perdón, no, no me sale a veces si no lo vieron, pueden pasar por el canal de Twitch de Escuelita de Roll para verlo. Estuvo buenísimo, charlaron de cosas geniales. Y la verdad que el segmento que tienen. Eh, los super aplaudo. Es una gran idea para. para. Eh, para ayudar a la, a la inclusión en general de todas las personas a los juegos de rol. Y me pareció. Un, una movida genial de parte de Escuelita. Así que. súper recomendado. Y bueno, el primer episodio estuvieron Lugo y Bachi ahí representando a la taberna. Eh, además estuvieron Dami y Cuervo, que. Salieron, son geniales, eh, estuvo buenísimo. Mañana tenemos a Nurem, no me acuerdo qué capítulo vamos, 40 y algo, pero está todo re picante. 48, gracias hasta la producción de hacia atrás. Eh, el viernes tenemos el calendario de los presentes. Tampoco me acuerdo el número de la sesión, pero viene todo genial. ¿Cuál? 12. <risa> eh, bueno, eh, si por si nos, si nos siguen en, en YouTube, estamos arrancando una nueva serie de videos de D&D, un, un, un tanto diferente a lo que veníamos haciendo. La última vez que hicimos videos de D&D fueron los terrenos. Estuvo re divertido hacer los terrenos, me llevó a investigar un montón de cosas que antes no, no hubiera hecho. Y ahora estamos empezando, empezamos con el de cómo balancear combate, que era un video que nos venían pidiéndose un tiempo largo y la verdad que costó mucho hacerlo. Eh, me costó a mí, digamos, agarrar todas mis ideas y ponerlas ahí en, en, en una forma de guión. Que, que sirve para otras personas que no sea yo. Así que espero que les haya gustado y vamos a seguir un rato con The of de Quinta Edición. Este mes. A fin de mes, el 27 tenemos un one shot con la gente de Piffy UI, Vamos a estar jugando Darkest Dungeon de Quinta Edición. Va a estar buenísimo. Eh, todavía no sabemos mucho más, pero cerca de la fecha vamos a compartirlo. Y también esa misma fecha. Más tarde de la noche, Lordi va a estar representando la taberna en el canal de... Mundo de las Tinieblas... World of Darkness, Latinoamérica TV. Va a estar charlando sobre... Bueno, principalmente Mundo de las Tinieblas y algunas cosas ahí. También vamos a dar más información acerca de la fecha. Y si tienen ganas de ayudar a la taberna, pasen a verlo. Y... A partir del próximo miércoles vamos a estar compartiendo en nuestras redes los memes que... Eh, salieron ganadores en el concurso de memes de Lu. Y por último, estamos participando en el Bump Tower de World of Darkness y el DD Tower de Escuelita de Roll. Eh, intentamos dejarle to todos los días algunas cositas. Eh, algunas semillas, curiosidades, datos. Eh, algunas cosas estúpidas que se me ocurren a mí ahí. Hice una rima sobre tragos que me gustó mucho. Pues se me ocurrió muy rápido. Eh, eso estuvo genial. Y vamos a cerrar esto, esto lo podemos minimizar. Bien. Eh. Madness Returns, gracias. Gran, gran, saga, gran saga de juegos, muy, muy muy oscura y llena de acción además. Bien. Ahora sí. El espectáculo que la taberna les ofrece hoy a la noche es, ya dije, Alicia en el País de las Pesadillas. La idea es que vamos a ir leyendo este libro y ustedes me van a ir ayudando a tomar las decisiones que eh, tengamos que tomar que no requieran dados. Leí un poco las reglas, porque es lo único que leí que es lo que hay que hacer porque tenemos una hojita de personaje, ahora las voy a mostrar, y eh, en base a la hoja hay que tirar dados. Pero también hay que tomar decisiones nosotros. Bien. Y a leerle la, la contratapa rápidamente. ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiese sucedido si Alicia no hubiese bebido de la botella con la etiqueta Bébeme? ¿O si no hubiese tomado el té con el sombrero loco? La liebre de marzo y el lirón. Esta es tu oportunidad. Alicia en el país de las pesadillas... En, en Alicia en el país de las pesadillas... Tú decides qué caminos tomar. ¿Qué riesgo valdría la pena recorrer? ¿Y a cuáles de los extraños habitantes de este mundo Alicia debe combatir? Hay toda una, una, sec, una sección de reglas de combate. Así que, eh, bueno, espero que me ayuden un poquito. Eh, también hay un par de recompensas con can, juntos de canal para utilizarlo durante estos, estos streams en particular en los que leemos libros. Eh, de, entre comillas, no sé cómo se llaman, libro-juego, juego-libro, elige tu propia aventura, no estoy seguro. Rápidamente, como van a ver En la derecha tenemos la hoja de personaje de Alicia Que tiene todos estos stats Todas estas cosas Y también tenemos Los enemigos que se va a enfrentar Que nosotros vamos a hacer las tiradas por ellos Después vamos a ver las, las cosas Y de este lado tenemos las reglas Que me las anoté para, para no tener que volver al libro Sin parar, pero es bien sencillo eh, Cualquier característica que, que no sea locura Tenés que tirar menor Resistencia tira 4 dados, agilidad, lógica de combate tiran 2 dados Mientras saques menos que el, el, el, lo que te piden, tenés sexo. Igual o menor Y locura, si sacás menos, fallás eh, Y después tenemos más y más extraño Que tenemos hasta 3 veces para eh, Básicamente elegir lo que va a pasar de, Está acá un poco más en detalle la regla Pero eh, a la tercera vez ya no lo podemos hacer más Y no, no podemos tomar control del destino de Alicia. Y acá está un poco de combate que eh, depende de la, los puntos que tengamos en combate y la iniciativa que la iniciativa la, la va a decir el libro. Si nosotros tenemos iniciativa o si los movimos. Y al final, acá abajo, las decisiones, que esto lo vamos a ir llenando nosotros a medida que decidamos ir por ahí. Así que... Sin más preámbulos. Vamos a empezar. A ver. Por la madriguera del conejo Se de hace tarde, levántate Alicia despierta sobresaltada se Incorpora y pestanea sorprendida Al mirar a su alrededor con desconcierto Es una templada tarde de verano Y Alicia se halla sentada Al costado de un río sobre una cama de hierbas Coronada de margaritas El agua del río Orgotea apaciblemente río abajo No hay algo... Hay algo muy reminiscente sobre esta escena. No te quedes allí sentada, levántate, es tarde, suena una voz aguda de nuevo. A pesar de sentirse soñolienta y atontada por el calor, Alicia rastrea el sonido hasta su origen. Allí, parado en la sombra de un castaño, se halla un conejo blanco. Pero no es cualquier conejo blanco. Este particular conejo lleva ropas de caballero inglés, chaqueta y chaleco. Las orejas del conejo están un tanto raídas y el relleno es zafado por los orificios en su piel y al inclinar su cabeza hacia un costado para observarla con sus ojos vidriosos rosados, Alicia cree escuchar el chirrido de engranajes. <risa> ¡Ok! Alicia se pone de pie de un salto al recordar que, hace mucho tiempo, en una ocasión pasada, había visto ya un conejo como este, con chaleco y reloj de bolsillo. Sin embargo, en esta ocasión, el conejo no lleva un reloj de bolsillo. Acá estoy dudando, digamos, si este párrafo dice que estos son los eventos después de Alicia en el País de las Maravillas. <coughs> ¿Quién eres tú para decirme que es tarde cuando ni siquiera tienes un reloj? Le pregunta Alicia, que no se iba a dar a dejar amedrentar por un animal que parece el sujeto de prueba de un taxidermista. <risa> Hay un dibujo de conejo en la siguiente página, ahora lo vamos a ver. El conejo permanece en silencio y se desabrolla el chaleco, Alicia ahoga un grito y su, y su valentía se desvanece en un terror desgarrador. Un enorme reloj de manecillas incrustado en el estómago del conejo. Un reloj lo suficientemente grande como para cubrir la cavidad que va desde las costillas hasta la pelvis. Se vislumbran pedazos de carne hechas girones entre los alambres que sujetan el reloj de manecillas al conejo. Alicia se percata que el viento se aviva al ver que las nubes se desplazan rápidamente en el cielo. Un cielo que ha mutado de un azul zafiro a un rojo sangre fulgurante. Te necesitan en el país de las maravillas, le informa el conejo blanco. El espasmo de su nariz al son de un sonido metálico chirriante. ¿El país de las maravillas? El nombre le resulta familiar. Alicia está segura pero no sabe bien por qué. Es la reina de corazones, todo el reino está sufriendo las aberraciones de su reinado tiránico Y si piensas que la situación era peor antes, es considerablemente mucho peor ahora Es un milagro que haya logrado eludir a sus hombres, tic-tac Antes, Alicia suspira aturdida, hombres, tic-tac Así es, hombres, tic-tac ¿Por qué crees que estoy así? Le responde el conejo apuntando al reloj incrustado que tiene en lo poco de piel que le queda alrededor de su estómago Alicia mira fijamente al conejo completamente perpleja antes de recuperar su voz ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué esperas que yo haga al respecto? Este es el conejo que... que nos, que nos diste el libro el conejo blanco que supuestamente nos va a ayudar ¿Por qué? Responde el conejo con incredulidad te necesitamos, Alicia. El País de las Maravillas te necesita. Pero, ¿qué necesitan que haga? Necesitamos que mates a la reina, obviamente. Matar a la reina, repite Alicia. ¿Por qué yo? El conejo blanco suspira exasperado e inhala hondo en un intento por calmarse antes de responder. Porque es tu pesadilla. Bueno, eh, Grande vaquero, gracias. Por... No, gracias, nota, por regalar suscripción. qué ídolo. Ahora sí, ¿cómo funcionan estos libros? Ven que acá tenemos el 1. En vez de ir a la página tanto, tal o, o, o a la página tal, siempre nos vamos a mover por eh, segmentos, que son tipo estos párrafos, grupos de párrafos. En este caso, vamos, vamos por el primero y vamos a ver a dónde nos manda. <coughs> Alicia mira fijamente el conejo No, perdón Me estoy adelantando un montón Tenemos que hacer la hoja de personaje Ay, León Vamos a marcar la hoja antes del punto 1 Eso fue la introducción Esa fue la introducción No hay errores acá Pero tenemos que hacer la hoja de personaje Porque si no, no sabemos cuántos dados tirar uh, A ver Bien A diferencia de otros libros juegos ¿Bien? Se llama libro juegos eh, tu, tu, tu, tu. La locura empieza en 0 Así que vamos a poner acá Un 0 Fantástico eh, La resistencia empieza en 20 20 oh. Lógica Agilidad, lógica y combate empiezan con un 6 6 Acá. Y un 6 acá. Bueno, ahora sabemos qué es lo que está pasando. El conejo nos vino a buscar para matar a la reina. Siempre, siempre trabajando en estas cosas. Leer una caricia como sonrisa. Gracias, Luciana. Cuando, cuando, cuando vaya a leer el, el párrafo, lo hago. Vamos a crear el personaje sin sonrisa porque me voy a, me voy a, me voy a quedar sin cara. Bien, luego tenemos 10 puntos para repartir entre agilidad, lógica, combate y resistencia Los puedes repartir como creas conveniente, pero solo podrás gastar hasta 5 máximos por atributo No pueden quedar puntos sin repartir Ok, bueno, vamos a empezar por esto eh, Esto es lo único que hay que repartir, así que tenemos 20, eh, ¿Cuántos puntos? 10 para agilidad, lógica, combate o resistencia la resistencia es la vida En el momento que nos llega a cero Se terminó de leer lo que pasa eh, Agilidad es atletismo Y agilidad, como dice acá eh, Nos va a Ayudar a realizar saltos arriesgados O esquivar proyectiles Lógica es sobre astucia y erudismo Nos va a ayudar a escapar De una situación engorrosa o resolver un acertijo eh, Combate es para pelear Así de sencillo Locura es, uh, seguramente no, el libro nos va a regalar locura a, mena, a medida que juguemos cuando sucedan estas cosas extrañas del país de las pesadillas <tose> Bueno tenemos 10 puntos para repartir ¿Alguna sugerencia para empezar? Agilidad, lógica, combate y locura, si no Lógica, ¿cuánto de lógica? Hasta 5 le puedo poner el máximo Yo les recuerdo que cuando empezamos a jugar de ID Me respondió una sola persona Lo de la hoja de personaje Y eh, le mandó el máximo punto de combate Y no nos sirvió para nada No, no logramos Ganamos todos los combates, y igual perdimos el libro Bien, 4, 3 4 3, ¿quién da más? Necesitamos uno más para definir 4, 3 3, bueno Entonces lógica pasa a ser un 9 Corro todo 9, bárbaro Entonces eh, Nos quedan 7 puntos para repartir Entre agilidad, combate y resistencia ¿Alguien? ¿A alguien le gusta alguna de esas...? 7 puntos, podemos repartir 3 a cada una y 1 resistencia, como para tener algo bien equilibrado. Si quieren, 4 a qué, estoy viendo 4 resistencia, ok. Uy, le re. quedan 6 puntos 3 eh, de 3 a ver, no nos quedan 3 puntos ya le pusimos 4 resistencia nos quedan 3 puntos para repartir entre agilidad y combate se escucha la música, no? tal vez está un poquito estoy un poquito bueno, tres puntos para revertir entre agilidad y combate. Yo me voy a arriesgar y le voy a poner dos a combate porque en mi experiencia leyendo estos libros algo nos va a pelear y además jugué el juego ese de, de, de compu de Galicia y todo nos quería matar, así que nos queda el personaje algo así. Pusimos uno en agilidad, 3 en lógica, dos en combate, dos y 4 y 4 en resistencia. Ahora sí. Vamos a ver qué nos dice el libro. Bien. Luciana <coughs> quería que lea como sonrisas acá abajo. Hmm. Alicia mira fijamente al conejo sin saber qué decir. Decenas de preguntas apiñándose en su mente. ¿Quién es la reina de corazones? ¿Quién convirtió al conejo blanco en un reloj caminante? ¿Y cómo espera él, que ella mate a alguien? Después de todo, ella tiene tan solo 11 años. Pero antes de que pueda poner en palabras cualquiera de estas preguntas, el conejo habla normalmente. Vamos, no hay tiempo que perder. El tiempo premia. El conejo declara apuntando hacia el reloj que ocupa el lugar en su estómago. Dicho esto, se da vuelta y huye por el melano, a través de la hierba que flamea el viento. Uh. Ah, la voz de sonrisa. No es muy graciosa, pero, pero cuento un montón de cosas. Eh, ahora sí. Si piensas que Alicia debería seguir al conejo, dirígete al punto 20. Si piensas que seguir a híbridos mitad conejo parlante mitad reloj no es una buena idea, dirígete al punto 39. Y acá tenemos la primera decisión. Y acá es donde me tienen que ayudar ustedes. Pero mientras tanto. Eh, uno al. Si queremos ir al conejo tenemos que ir al 20. Si no queremos ir al conejo vamos al 39. Así que. A ver las sugerencias del de chat. Uno para que lo sigamos No seguirlo termina acá Para mí también que no lo sigamos termina acá eh, Vamos a seguirlo, dale De esto se trata el libro, ¿no? Y acá vamos a poner Seguir al conejo cómo queréis seguir? Una letra menos Vamos al punto 20 A ver qué pasa ahora <ríe> Alicia corre a través del campo percibiendo al conejo, ardiente de curiosidad Justo cuando está por alcanzarlo, el conejo desaparece por una gran madriguera debajo del seto Alicia se para en seco y contempla el oscuro abismo de tierra Esto le resulta muy familiar, pero no recuerda muy bien por qué arranca un poco de hierba que rodea el borde del agujero, podría contraerse lo suficiente como para entrar por la madriguera, pero esto ensuciaría su vestido, y su nodriza se enfadaría con ella. A sus espaldas, el viento continúa avivándose. Recordemos que el cielo a todo esto es rojo, sangre. Ahora sí. Si crees que Alicia debería seguir al conejo por la madriguera, vamos al 57. Si crees que meterse por el agujero de una madriguera no es el comportamiento adecuado para una señorita, dirígete al punto 64 No sé ustedes, pero eh, acá como que el camino se bifurca muy, muy, muy fácil tipo, Para allá es la parte divertida y para allá no eh, Pero bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Nos metemos a la madriguera? O oh, no, porque no es digno de una señorita Vamos, dos para madrigueras. No somos señoritas, perfecto Al parecer hay dos para no somos señoritas Madriguera Bien Vamos al 57 ahora entonces uh, 30 40 57 <coughs> Reptando a lo largo del túnel Alicia se arrastra a través de la oscuridad sin poder ver más que unos pocos centímetros por delante de su nariz. No hay señal del conejo blanco. A medida que se adentra en la madriguera, contorneándose entre raíces y gusanos que cuelgan del techo, más densa se vuelve la oscuridad. De pronto el túnel se tuerce bruscamente hacia abajo. Tan repentinamente, que dice no tiene tiempo de reaccionar y para cuando se da cuenta, está cayendo de cabeza, por lo que claramente es un aljibe muy profundo. Eventualmente, mientras pudo observar que las paredes del pozo estaban cubiertas de alacenas y estantes para libros, si bien al mirar hacia abajo no pudo distinguir a dónde terminaba el foso, sí pudo ver que se acercaba otra alacena. ahí está. Este es el clásico pozo de Alicia donde se cae y de repente hay cositas. Bien. Acá tenemos otra decisión. Si pensás que Alicia debería intentar averiguar qué contiene la alacena, esa a la que se le está acercando, vamos al 109, si no, si decimos ignorar la alacena, a la 156. ¿A la cena o no a la cena? No hay otra opción acá. Uh, a ¿la, la cena! <ríe> primer enemigo de la cena. <ríe> bueno, parece que estamos dirigiéndonos a, a pelear contra muebles. Vamos a ver esa la cena. 109. 109. Agarrar algo del armario mientras cae por el pozo no será tan fácil como suena Realiza una prueba de agilidad Si Alicia supera, dirígete al punto 133 Si no, al 156 Bien, la primera tirada de dados ¿Cómo funciona esto? Para las tiradas de agilidad, tenemos anotado acá arriba Tenemos que tirar dos dados con resultado igual o menor para tener éxito O sea que tenemos que tirar dos de 6 y sacar menos que el número que tenemos, en este caso 7 éxito 109 a 133 éxito Tal vez era un que que decía. tal vez estos libros... 133... Alicia logra abrir el armario con una mano y con la otra agarra unas tijeras grandes. Añade tijeras a la hoja de aventura de Alicia. Ahora podré... podrás utilizar las tijeras en cualquier combate contra alguno de los siniestros habitantes del País de las Maravillas. En lugar de los habituales 2 puntos, las tijeras restan 3 puntos a la resistencia de tu oponente cada vez que Alicia... Logra atacar con ella. ¡Vamos! looteamos. ¡Nos looteamos unas tijeras! ¡Tijeras! ¡Sí señor! Ahora no me siento tan mal. Tenemos un arma. Y ahora vamos a el punto 156. Bien. Ah, es verdad. Las tijeras nos dan más uno al daño. Era lo que decía, ¿no? ¿Ciento cuánto? 133. Vamos a anotarlo. Tijeras. Más uno Daño. El daño funciona en, en cuántos puntos de resistencia le quitas a tu oponente. Todos los ataques básicos te quitan dos, pero las tijeras quitan tres. Por eso vamos con más uno. Ahora sí. De ahí nos vamos a el... 156. ¡Oh! Otra oportunidad. Somos competentes en tijeras. Sí, Alicia Alicia tiene. Eh, competentes tijeras. Ah, acá hay algo interesante, ¿eh? que, hay que sospecho que desconfiar Mientras continúas cayendo por el pozo, Alicia divisa un armario que asciende en su dirección Si quieres que Alicia trate de agarrar lo que pueda el armario, dirígete al punto 178, si no al 12 Ah, como que nos están dejando todo muy gratis, pero por otro lado ¿Vamos a, a no lootear? ¿Esto es algo que haríamos? Loot <risa> Hay un voto para loot de Luciana Mientras tanto Acá 156 a oh, Parece que vamos a lootear <risa> 178 Sospecho de acá vamos a tener el primer combate bueno, nos acaban de dar un arma. Esto, ¿vieron cómo es? Cuando te parece alguien que te regala todos los objetos que necesitas. 178. <coughs> Alicia estira su mano y agarra un frasco de un estante del armario. El mismo tiene una etiqueta escrita con una letra que le recuerda a patas de araña, en la que se lee mermelada de naranja. El frasco está lleno. Añade frasco de mermelada a la hoja de aventuras de Alicia y anota que sirve para cuatro porciones. Alicia puede ingerir una porción cuando ella lo desee, no solo en el medio de combate. Esto le restará hasta cuatro puntos de resistencia. ¡Esto es una poción! Eh, eh, eh, eh. Vamos a poner. mermelada Cura. Eh, cuatro usos. Usos. Cura. Cuatro. Cada uso. Bien. Nos están dando un montón de cosas, ¿eh? Ahora sí 178 a 12 Porque ahora hay un solo camino Después de guardarnos la la resistencia Eso sí, para curarnos siempre tenemos que comer o tomar algo Yo imaginé que no hace falta anotar la, la regla Porque como ven, nos dice acá que hace la mermelada eh, Pero bueno Vamos al 12. <coughs> El armario sobre ella desaparece nuevamente y Alicia llega a una parte del pozo adornada con mapas enmarcados y cuadros colgados de la pared. Si quieres que Alicia agarre uno de estos, dirígete al punto 33. Si no, al 82. O sea, nos, están, nos siguen dando loot. ¿eh? Nos siguen dando loot. Fíjense. ¿Qué quieren? ¿Agarramos un mapa o no? Son útiles los mapas Sí, también puede ser Tal vez no, están, no nos están dando luz. Tal vez simplemente Alicia está robando lo que encuentra Bueno, parece que vamos a agarrar el mapa ¿eh? O al menos un cuadro Alguien nos dice. Punto 33. <ríe> Usando ambas manos, Alicia arranca de la pared el cuadro más cercano. Lanza un dado. Ah, esto es otra cosa. O descubre un naipe. Este libro lo puedes usar con dados o con la baraja de póker. Para mí es más fácil con dado. Porque tengo dadiños y ahí ya están eh, Seguro hay una mecánica Para alguna página que tenga una mecánica De póker, pero vamos a ignorarla Usando más manos, Alicia arranca De la pared el cuadro más cercano Lanza un dado, si el número es impar Dirígete al punto 53 Si es par Dirígete al punto 7 Bueno Un dado Par .7 no me esperaba esto lo tengo, lo tengo que admitir no me esperaba par impar eh, ok 33 a 7 número par vamos al punto 7 siete. 7 siete. <tose> Alicia observa el cuadro que logró descolgar de la pared Es un cuadro un tanto espantoso de una mujer aún más espantosa La mujer se halla sentada en una banqueta junto a un horno En una cocina humeante, sosteniendo un bebé, un bebé envuelto en una manta Alicia no puede evitar pensar que debería saber quiénes son la mujer y el bebé del cuadro Alicia atraviesa los haces de luz provenientes de las lámparas y faroles colgados sobre la pared del aljibe por el que cae. Al atravesar uno de los destellos de luz, Alicia ve como la figura que tiene enfrente se transforma completamente. Los rasgos del gimiente bebé se transfiguran y mutan a tal punto que el niño se transforma en un cerdito chillón. Alicia horrorizada por semejante imagen siniestra arroja el cuadro contra la pared con vehemencia El cuadro se engancha en un clavo en la pared y se desgarra Añade un punto de locura y vamos a la página 82, al punto 82 oh, Gracias Bueno, ahora sabemos cómo ganamos locura, por si quedaba alguna duda, digamos, ¿no? Por si alguien no, querría, no, no nos creía lo bueno, una de las cosas que, que tengo que reconocer de estos libros, pese a, digamos, la, a, a lo de D&D que nos mataban y nos mataban y nos mataban, es que ayudan mucho a las descripciones. <risa> Bien. 82. Ah, voy a, voy a leer la regla de locura rápidamente, porque no me acuerdo cómo era, qué pasa cuando tenemos tanta locura. Ah, tu, tu, tu. Mm. Tenemos que siempre tirar eh, menor que nuestro número de locura, eso era importante. Bien. 82. 82. Acabamos de ver un cuadro que supuestamente estaba quieto, que se transforma. Bien. <coughs> Alicia está cayendo de cabeza por el pozo cuando observa cómo una estantería de libros desvencijada se desploma en dirección hacia ella. Si quieres que Alicia agarre un libro de la estantería, dirígete al punto 102. <risa> si crees que debería mantener sus manos libres, dirígete al punto 62. Ah. Seguimos luteando 82A. Claro, a diferencia de los D, en este nos dan otra oportunidad para morir de una manera diferente. Bien, ¿podemos intentar agarrar un libro o no? ¿Qué dicen? O sea, no es que podemos agarrar un libro o no La otra opción que nos dice es que si consideramos que estaría bueno tener las manos libres ¿Por qué nos harían esa pregunta? ¿Por qué nos harían esa pregunta? ¿Por qué tendríamos esta opción? Así que bueno, veo uno para manos libres alguien más quiere dos manos libres parece que vamos a las manos libres ok, tres para manos libres se terminó, parece que ya nos tranquilizamos 72 manos libres estoy seguro que esto es una trampa del master eso iba a decir, ¿no? estoy seguro que esto es una trampa para, que, para meterles dudas a, la, a, la, a los jugadores entonces, manos libres, vamos al 62. Uff, justo cuando Alicia pensaba que la caída no terminaría jamás, se desploma sobre una pila de hojas secas que amortiguan su aterrizaje en el llano del pozo. Y lesa se pone de pie inmediato. Dirígete al punto 114. 15... ¿Qué pasa acá? Ahora estoy dudando, ¿deberíamos haber de ese libro? No sé. Ante ella se abre otro paisaje. ¿Qué pasó con la cámara? Ya. Se abre otro paisaje. No hay señales del conejo blanco, pero puede escuchar el tic-tac de un reloj más adelante. No hay tiempo que perder. Alicia se echa a correr por el pasaje y dobla una esquina hasta encontrarse en un corredor largo y bajo el ilumin... Y, perdón. Voy a sacarme esto porque no lo estoy usando. <risa> Ahí está. Ahora sí. Dobla una esquina hasta encontrarse en un corredor largo y bajo iluminado por unas luces que cuelgan del techo. El corredor se encuentra lleno de puertas. Pero lo que realmente llama la atención de Alicia son dos figuras con formas de palillos que se acercan hacia ella, con sus piernas de alfiler. Acá se fondo de la tijera, no importa nada. Igual sigue el parado. Definitivamente no son humanos, aunque tengan la forma de uno, ya que están hechos de piezas de metal y sus, extrañas, y sus entrañas son visibles. Tic-tac, tic-tac, suenan las maquinarias de los hombres de metal a medida que se acercan a Alicia. Una mirada siniestra se vislumbra en sus ojos de reloj. Tic-tac, tic-tac. La espantosa visión de estos hombros reloj con sus cuerpos de metal brillando a la luz de las lámparas aterroriza a Alicia. Añade un punto de locura. ¡Qué bueno! ¡Qué Master Dos. ¡Dos! ¡Acá! A. Oh. Bien, temblando de miedo y con su rostro pálido como una hoja de papel, tiene que tomar una decisión. ¿Qué debería hacer? Tratar de escabullirse entre los hombres tic-tac, dirígete al punto 5. Tratar de hablarles, dirígete al punto 226. Atacarlos antes de que le ataquen, 169. Tratar de encontrar cómo escapar de semejante situación, 246. O usar la habilidad más y más extraña, dirígete al 130. Acá podemos elegir qué hacemos. Acá esto es: ¿qué es lo que quieren hacer? Tenemos para elegir: hablarles, escabullirnos, atacarlos, encontrar una ruta de escape o hacer trampa, o de Use Machine. Podemos hacer lo que queramos. Así que vamos a anotar: 114 A. Bueno, ahí ya veo, digamos Yo me imagino que cualquiera de estas opciones nos va a requerir una tirada Por eso, está, por eso nos la separan eh... Sí, el conejo nos advirtió de esta persona Veo dos para correr Una para escabullirse Son dos opciones diferentes Imagino que una usa lógica y la otra usa agilidad Escabullirse Ah no, sí, escabullirse son las mismas Escabullir y correr son las mismas Encontrar, tratar de encontrar ruta de escape es lógica Bien Correr, correr, correr Todo el mundo quiere correr, salvo la carrera que hay que atacar, pero bueno Vamos a Disponer a correr porque Son hombres tic tac de metal Que me sonríen Tratar de escabullirse entre los hombres tic tac, dirígete al punto 5 Escapó. -por, ¿Por qué tan cerca del principio del libro? 5. Vamos a ver qué dice. 5. Alicia sabe por cómo se mueven los hombres tic-tac que pretenden lastimarla. Por ende, lo mejor es tratar de escapar de sus garras de manecito. Alicia sujeta con firmeza la pollera de su vestido y echa a correr rápidamente hacia ellos. Para, a último momento, atacar a la derecha para luego fintar a la izquierda ¡Ah! le hizo como una finta Realiza una prueba de agilidad Si elicia la supera, vamos al 25 Si no, al 42 Bien Sabemos por la regla de agilidad que está acá arriba que tenemos que tirar dos dados Y tenemos que sacar menos para tener éxito o Saquen menos que nuestro número tengamos si 9, 9 o menos, tenemos éxito 6 Éxito 5 a 42 ¿Es 42 el éxito? No, 25 Si superamos es 25 Éxito Bien Fuimos corriendo hacia estos hombres tic-tac Le hicimos una, una finta funciona. Los hombres tic-tac tratan de aprisionarla con sus manecillas pero fallan, ya que Alicia logra escabullirse de sus manos metálicas aún. Los hombres tic-tac se voltean inmediatamente y comienzan a perseguirla de nuevo. Alicia tiene que encontrar una salida de la sala rápidamente. Trata de abrir una de las puertas que está trabada, la segunda también y la que le sigue igual. Si crees que Alicia debería continuar intentando abrir una puerta, Vamos al 296. Si crees que se debería dar vuelta y prepararse para enfrentarse a los siniestros guardianes de la sala, vamos al 169. Hay un dibujo de los caballeros, pero me parece que no tiene nada que ver con los hombres tic-tac. Los hombres tic-tac parecían como más terribles. Bueno, entonces las opciones son abrir puertas o... Enfrentarnos a los hombres Tic Tac. Veo dos para abrir puertas mientras tanto. Lo que voy a anotar acá. 25. Ah, alguien quiere enfrentarse a hombre Tic Tac o seguir abriendo puertas. Parece, parece que nuestro camino es el de la cobardía esta noche. <ríe> ah, hay uno solo para pelear, así que vamos a abrir las puertas. Eh, las puertas son 296. En algún punto no vamos a poder escapar, ¿eh? Perdí 2.96 Tal vez en algún momento como hay que enfrentar a nuestros, a nuestros peligros Y ver qué traen La puerta siguiente está trabada Y así también la que le sigue Alicia intenta con una puerta tras otra el sonido de los hombres tic-tac cada vez más fuerte a medida que se acercan a ella. Y de repente, justo cuando cree sentir las garras de metal en su espalda, Alicia gira el picaporte de una puerta que se abre y se lanza adentro, cerrándola de un portazo detrás suyo. Alicia está sorprendida de encontrarse repentinamente bañada por una luz brillante del sol. Ante ella se extiende una, un serpenteante sendero de grava que conduce a una casa inmaculada, a la distancia en la puerta del frente se distingue una placa de bronce pulida, pero no llega a leer el nombre grabado en ella. Vamos al punto 2. Alicia sigue el camino de grava hasta llegar a una casita pequeña, pero bien cuidada. Al costado de la puerta de una placa de bronce está grabado el nombre C. Blanco. Arriba de la entrada, en una madera laqueada, alguien pintó las palabras... La madriguera. Parece que sí llegamos. Bueno, supongo que nadie me dará un premio por adivinar quién vive aquí, piensa Alicia. No, nadie lo va a hacer. La niña fue criada con buenos modales y sabe que nunca debería entrar a una habitación sin golpear primero. Acabamos de hacer eso, llegamos <risa> a este lugar entrando sin pedir permiso. Sabe también que esta regla es mucho más importante cuando se trata de entrar a una casa ajena. Sin embargo, hay muchas cosas en esta extraña tierra que no siguen en la orden normal, por lo que quizás debería entrar primero y golpear después. Me gusta cómo piensa. Así que ahora tenemos otra decisión. Si quieres que Alicia golpee la puerta, dirígete al punto 10. Si quieres que Alicia entre directamente sin golpear, vamos a 483. Bueno, entonces... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a golpear la puerta o vamos a entrar? Esto era 5, ¿no? 2, 2A Ahí hay uno para entrar pateando la puerta, golpeo la puerta, pero la abro de todos modos. Modales, ante todo, entra, está muy peleado. La fan con medio reino, pero golpea la puerta para entrar. Es cierto Bien, tenemos uno para patear la puerta. Eh, es verdad, hay que reconsiderar el protocolo por los hombres tic tac. Golpear la puerta, parece que golpear la puerta es lo mejor. No, no, claramente patear la puerta es lo mejor Ok, vamos a patear la puerta No dice patear la puerta, pero es lo que nosotros queremos que pase 4.83 Entrar De todos modos Me, Me pregunto cuándo aparecerá el gato El picaporte gira, la puerta se abre y Alicia se encuentra en la sombra de un vestíbulo. Sus paredes están cubiertas de puertas, tanto a la derecha como a la izquierda de Alicia. Para que Alicia intente abrir la puerta frente a ella, dirígete al punto 166. Para que Alicia abra la puerta a su izquierda, al punto 494. Muchas decisiones en este libro, ¿eh? Derecho o izquierda? Ahora se terminaron las mentiras y, y todo eso ¿Vamos a la derecha o vamos a la izquierda? No, hay no, hay, no. al frente a ella o a la izquierda? ¿Cuál creen? ¿Frente o izquierda? No tenemos ninguna... No hay ninguna razón para creer que una puerta es mala Hay una sola diferencia en el texto Para que Alicia intente abrir la puerta frente Vamos al 666. Y el otro dice para que Alicia Abra la, otra, la, la de la derecha parece más fácil Perdón, izquierda, izquierda, sigo diciendo derecha Como un que. Entonces vamos a ver los puntos, tenemos Uno para frente, izquierda, izquierda, frente 2, 2, derecha no hay Frente 3, izquierda tres. derecha no hay Bueno Después de todo ese chat vamos 3 a 3 <risa> Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a tirar un dado impar es frente y par es izquierda Impar es frente 160 Es verdad, intentar es con un desafío más grande no? 166. Acá estamos. <coughs> Alicia termina en una habitación pequeña y muy ordenada, con una mesa debajo de la ventana. sobre la mesa descansan un abanico y un par de guantes blancos para niños. Un extenso árbol familiar de conejos casi... <risa> un extenso árbol familiar de conejos, casi como un laberinto, cubre una de las paredes de la habitación. Pero lo más importante en la habitación para Alicia es la botella que reposa junto a él. La botella no lleva la insignia Bébeme, pero Alicia tiene la impresión de que cada vez que come o bebe algo ocurre algo interesante. Si crees que Alicia debería beber la botella al 177, en caso contrario tendrá que abandonar la habitación por la puerta a su izquierda y vamos al 516. O sea, ¿tomamos o no tomamos? Esta es la decisión que tenemos ahora. Una botella vacía, va perdón tiene un líquido pero no tiene una... No tiene nada escrito mientras tanto yo voy a anotar acá 166A ah. bueno, yo me imaginé que la única opción interesante acá era tomar tomaste todo eh, hay dos que dicen que no, pero todas las otras dicen que sí Así que vamos a beberte de esa botella Y ver a dónde nos lleva Ya estamos en el país de la maravilla ¿Qué tan lejos más podemos ir? 177 Hay unos dibujos que estoy pasando que son terribles Uh, este párrafo es gigante <coughs> En comparación, ¿no? El contenido de la botella surpe, surte efecto antes de lo previsto. Y antes de terminar la mitad, Alicia crece tanto que se tiene que agachar para no darse la cabeza contra el techo y quebrarse el cuello. <risa> Esto no ha pasado en la película. <risa> Eso es más que suficiente, dice Alicia. Espero no seguir creciendo porque no puedo pasar por la puerta. Pero Alicia continúa creciendo y creciendo hasta que debe arrodillarse en el suelo pero continúa aumentando de tamaño hasta que solo pudo recostarse en el suelo con un codo contra la puerta y el otro brazo tras su cabeza. Aún así, Alicia continúa aumentando de tamaño a tal punto que tiene que estirar un brazo por la ventana y la pierna por la chimenea. Pase lo que pase, no tengo, no tengo otra opción ya. Por suerte para Alicia, el líquido mágico ha terminado de hacer efecto, ya no crece más. ¡Añade 4 puntos de resistencia! ¡Eh! ¡Ahí va! Ay, ¡Ah! ¡Tenemos 28 de resistencia ahora! Como re durito Creo, no sé, la verdad es que no tengo ni idea De todas maneras, es realmente muy incómodo Y como están las cosas, parecería ser que no hay manera que ella logre salir del cuarto Y acá tenemos una serie de decisiones que tomar Cualquiera Las opciones... Son. Beber el resto del contenido de la botella con la esperanza de que te encoja. 197. Comer un pedazo de la torta curiosa. Tiene un pedazo. No tenemos. Beber un poco de la poción para encoger. Que no tenemos. Esperar a ver si los efectos de la poción desaparecen. Esto sí lo podemos hacer. Si prefieres que utilice la habilidad más y más extraño. 186. No sé si más y más extraño es hacer trampa, ahora estoy dudando Pero tenemos en realidad tres opciones Seguir tomando Por suerte de que El resto del líquido haga el efecto contrario al, al, al, al líquido inicial Esperar que desaparezcan los efectos O Hacer más y más extraño todo No tenemos torta curiosa, no podemos usarla Tampoco tenemos la opción de encoger Tal vez estaban en las otras cosas que no loteamos. Bueno, veo. Beber el resto de la botella. Botella. Más y más extraño. Esperar. Más y más extraño, dos para más y más extraño. Seguir tomando tres. Y tres para más y más extraño. Esperemos un poquito, está. con dos. Más y más extraño. Vamos a leer más y más extraño. A ver qué tal. Tal vez podamos usarlo ahora para probar de qué se trata, pero vamos a leer. Acá está. Más y más extraño nos da eh, habilidades especiales, eh, en este caso tenemos dos, que son la pluma es más fuerte, que es la habilidad de arriba, y más y más extraño la que tenemos ahora. Delisa se encuentra en una situación complicada, puede usar esta habilidad para alterar la naturaleza del mundo de ensueño que la rodea, sin embargo, esto puede empeorar la situación. Así que... <coughs> eh, Creo que es un buen momento para probar qué tan buenos más y más eh, Solo lo podemos usar tres veces cada una, eso sí No sé cuánto vamos a usarla, pero... Yo creo que es una buena opción usar máximas y Vamos a poner otro color Más y más extraño Vamos a anotarlo acá 177 a 186 Más Más y Más extraño Me imagino que es algo tipo más que salvaje ¿sí? 186 Ahora Alicia Va a ir a modificar la realidad con su voluntad, por ver. <coughs> Atrapada en el cuarto como está, toda apretujada, en un espacio demasiado pequeño, Alicia empieza a sentirse muy acalorada. Toma entonces el abanico de la mesa, que ahora se encuentra en una esquina de la habitación, ya que ella misma la empujó cuando empezó a crecer tanto, y empieza a abanicarse. Era mucho más agradable estar en casa, piensa la pobre Alicia. En aquel entonces, no andaba siempre creciendo y achicándome. Ojalá nunca me hubiese metido en la madriguera de un conejo. Me pregunto, ¿qué habría ocurrido? Cuando solía leer fábulas, nunca imaginé que esta clase de cosas podrían pasar realmente. Y aquí estoy, en el medio de una. Alguien debería escribir un libro sobre mí. Cuando sea grande, yo misma escribiré uno. Pero ya soy grande, Agre agrega afligido. Al menos, acá no hay más lugar para crecer. ¿Eso significará que ya no envejeceré más? Eh, ¿qué dije ahí? De alguna manera, saber que nunca seré una anciana será un consuelo. Pero, entonces, siempre tendré que estudiar lecciones. Eso sí que no me gustará. ¡Calla, niña boba, se responde a sí misma Alicia. Estaba flayando, eso, estaba pasando. Alicia estaba, estaba flayando sola. ¿Qué se puede aprender aquí? Aquí no hay lugar casi para ti, menos aún para libros de estudio. Ahora hay lugar para libros, un escritorio y una institutriz, ya que Alicia ha comenzado a encogerse de nuevo. ¿Cómo pasó eso?, se pregunta Alicia y se percata que pudo haber sido el abanico que sostiene con sus manos. Lo suelta una vez que llega al tamaño natural por miedo a seguir encogiéndose. ¿Qué ocurre allí?, se escucha una voz del otro lado de la puerta de la habitación. Curiosa por saber quién es, Alicia gira el picaporte de la puerta. Dirígete al 516. Bueno, más y más extraño, funciona súper raro. Alicia empezó a preguntarse cosas Y de repente el, el efecto de la botella Empezó a desaparecer No lo sabemos Otra de las opciones que teníamos era Esperar que pase el efecto Y creo que eso es exactamente lo que hicimos Pero bueno, llegamos con el máximo de más extraño 516 516 es casi al final del libro No quiere decir que estemos llegando al final Pero El, el último punto es ¿Cuánto? 520 516 La puerta se abre y revela un estudio acogedor. Sentado tras un escritorio de cuero verde está el amo de la casa, el Conejo Blanco, quien la mira sorprendido por su presencia. Alicia distingue bien, a un lagarto con una gorra que lleva ropas de jardinero y a un ratón vestido muy elegante, como un empleado bancario. Los dos están sorprendidos de verla como el Conejo. Esta casa se toca antes de entrar, la reprende el Conejo Blanco, pero me alegra que finalmente estés aquí. 135. <coughs> Nunca fuiste puntual, te dice el Conejo Blanco a Alicia, observándola con sus ojos de vidrio exánime. Aquí estoy, le responde Alicia, eh, ofuscada por el comentario agrega. ¿Pero dónde es aquí exactamente? Pues mi casa, claro, responde el conejo que agrega mirando al lagarto y al ratón. Pero qué pregunta de lo más extraña. ¿Y dónde es aquí exactamente? Los animales observan a Alicia completamente atónitos. Como si fuese un mono que acabase de aprender a caminar y hablar, aunque claro, eso no sería nada raro aquí, donde quiera que aquí sea. El país de las maravillas, por supuesto, gruñe el conejo, irritado. ¿No te acuerdas? ¿Recordar qué? Pregunta Alicia. ¿Todo esto? ¿El país de las maravillas? Alicia sacude su cabeza. Para las puertas? Alicia sacude su cabeza. ¿El hermoso jardín? Lo siento, señor conejo, pero no recuerdo haber estado aquí. Algunas cosas como usted me resultan familiares, pero como si lo hubiese soñado hace mucho tiempo. Eso es porque lo ha soñado, responde el conejo, observándola con sus ojos de vídeo exánime. Querrás saber más entonces, me imagino. Y te también, probablemente. Te primero, mejor, creo. Está escrito. El conejo blanco levanta una campanita de plata de la mesa y la hace repicar. Entonces, nada de esto es real, le dice Alicia, mirando la habitación a su alrededor, y los animales en él. Eso no lo hace menos real, responde el conejo. Solo porque sea tu sueño, no significa que cuando te despiertes todos nosotros desapareceremos. La vida aquí continúa contigo o sin ti. Muy bien, el conejo. Ubícate, Alicia. De pronto Alicia se siente mareada. Es mucho para mí. Le dice Alicia mientras se deja caer en el acolchonado sillón de cuero. ¿Te nota? Le responde el conejo en un tono más comprensivo. ¿Dónde está el té? Mariana, ¿dónde está esa chica inútil? ¿Podrías ir a ver qué hace? Mi buen amigo, le pregunta el conejo, al ratón, que hace una reverencia y sale del estudio. Alicia piensa en su encuentro con el conejo al lado del río, y su cabeza se atiborra de preguntas de nuevo. Preguntas tales como, ¿Quién es la reina de corazones? ¿Quién convirtió el conejo en un mutante de relojería? ¿Y cómo cree él que ella va a matar a alguien? ¿Qué pregunta es la más importante? Oh, me gusta esta decisión. ¿Quién es la Reina de Corazones? 116 ¿Quién convirtió el conejo en un mutante de relojería? 105 ¿Y cómo cree él que ella va a matar a alguien? 94 Bueno, esta decisión esta, esta me encantó No es elegir un camino, sino es elegir una pregunta Así que, ¿qué quieren saber? ¿Quién es la Reina de Corazones? ¿Quién convirtió el conejo? ¿O cómo cree el conejo que ella va a matar a...? ¿Cuál es el plan del conejo para que Alicia mate a la Reina? Uh, hay una encuesta Vamos a hacerlo con la encuesta Bien, Luciana, gracias por la encuesta Eso ayuda muchísimo Así no tengo que contar Bien, vamos a dar unos tiempitos Pero me gustó Viene, viene muy interesante este libro Súper extraño, súper extraño pero tengo unas tijeras y quiero usarla, eso seguro. Todo indica que vamos a averiguar el plan del conejo. La próxima te doy más tiempo. luna. Entonces estamos acá. 135 a... Uh, hay un empate. Vamos a tirar un dado. Par es quien hizo mutante al conejo y impar es... Eh, ¿Cuál es el plan? ¿Quién hizo mutante al conejo? 105. 105. Así empieza Un villano llamado el carpintero, responde el conejo en voz baja con voz templando. Lo consideraría el verdugo de la reina si no fuera porque en verdad no mata a nadie Sería mejor si lo hiciera, agrega el conejo estremecido Lo suyo es la vivisección, dice el lagarto, por en la cabeza Es solo el principio, lo que hace con su cabeza después es lo preocupante la taxidermia es solo un pasatiempo para él, algo que hace en su tiempo libre. ¿Un viviseccionista que corta animales y personas en pedazos para después unirlos de nuevo de manera grotesca? Y Alicia creía haber visto ya todos los horrores que el País de las Maravillas tenía para ofrecer. Añade un punto de locura. Gracias. Gracias, necesitaba ese punto de locura. Sabía que iba a ser conmigo si no tenía más locura. Estamos acercando peligrosamente a... Eh, en el momento que tengamos que tirar locura, se va a complicar todo. No asustes a la pobre chica, Bill, dice el conejo. Les pido disculpas, señorita. Le dice el lagarto a Lisa mientras retuerce su gorra nervioso. Mirá. Dirígete al 83. Ya el lagarto. Ay, quién es el carpintero? ¿Por qué se llama carpintero y hace gente de metal? Mm, muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿83 dije? Sí. El ratón regresa entonces con una bandeja preparada para servir el té. ¿Debería hacer el rol de madre? Alicia, contenta con la distracción y procede a servir cuatro tazas de té. Después de todo lo que le pasó, no le parece extraño en lo más mínimo estar sentada tomando el té con un conejo reloj de peluche, un ratón y un lagarto. ¡Mmm! Earl Grey, Dice el ratón cerrando sus ojos deleitado por el aroma del té. Alicia cautelosa bebe un sorbo de su propia taza. El té es realmente delicioso y refrescante. Miene seis puntos a tu resistencia. Dan más 6 de resistencia No estoy seguro si nos dan o nos cura Yo creo que si nos cura dirían que nos cura Bueno, yo lo voy a agregar, tal vez esté equivocado Pero no sé jugar este juego Así que tenemos 28 más 6 34 Y después más adelante estamos como re tanquecitos. Es culpa de esto ¿En qué estaba? Dice el conejo blanco. Ah, sí, la reina de corazones. Pero antes de que pueda agregar algo más, el conejo es interrumpido por el sonido agudo de un chasquido y un ruido como de un reloj cuya maquinaria interna estalló. Inmediatamente todos se voltean hacia el reloj del péndulo, y lo ven transformarse en una criatura humanoide. En el extremo de uno de sus brazos, entre comillas, tiene su péndulo, el cual mece como si fuera un mangual, mientras que el otro tiene anexadas las manecillas que utiliza como tijeras. —¡Hay un espía en el campamento! —grita el conejo. —Las paredes tendrán oídos, pero un reloj tiene cara y manos. El espía de la reina de corazones observó la reunión en el estudio y ahora eliminará a aquellos que amenazan el poder absoluto que tiene la misma en el País de las Maravillas. El primero en cagar es el ratón, a quien reloj le hunde el cráneo con un golpe de su péndulo. Las cosas del té se estrellan contra el El efecto boomerang del péndulo arroja a Bill el lagarto contra la vitrina llena de cráneos de animal. El vidrio se hace añicos, la madera hacia astilla y Bill ensangrentado queda tendido entre los escombros. —¡Corre, Alicia! —grita el conejo blanco. —¡Sálvate! ¡Acaba con la reina! El animal es silenciado abruptamente cuando el reloj asesino, utilizando su brazo como una guadaña, lo decapita. ¡Wow! puede <ríe> de cero a cien. Siento que este monstruo está bueno para usar en... TV. Alicia, presa del pánico, se lanza hacia la puerta al tiempo que, con un salto poderoso, el reloj salta por sobre el escritorio intentando alcanzarla con sus pilosas manos. Realiza una prueba de agilidad. Si la supera, vamos al punto 69. Si no, al 56. Las pruebas de agilidad, como sabemos, son dos dados. Y tenemos que tirar igual o menor que nuestra agilidad, que es 7. Vayamos. Le vamos a anotar acá. Entonces. 83 a... 56. Fallo. Ah, Parece que acabamos de pelear, ¿eh? Acá vamos a desenfundar nuestras tijeras y vamos a pelear contra un reloj de péndulo que tiene un manual. Una de las manecillas le produce un corte en el brazo a Alicia que comienza a sangrar mientras trata de escaparse del violento ataque de uno de los hombres tic tac. Ahí está, dos puntos de resistencia y dirígete al punto 7. Uh, estamos peleando. Estamos peleando. Menos mal que tomamos ese T que, que, que no sé anotar, porque. 32. Punto 7. 83 vimos al 56 Y vamos al punto 7 Qué raro Porque el punto 7 dice Creo que hay un error en el libro a de lo que dice. Alicia observa el cuadro que, lo, que es, es, el, es el punto del cuadro. El punto 7 ya lo vimos. Acá. El del cuadro. Alicia observa el cuadro que logró descolgar de la pared. Es un cuadro un tanto espantoso de una mujer aún más espantosa. La mujer se halla sentada en una banqueta junto a un horno en una cocina humeante sosteniendo un bebé envuelto en una mano. Alicia no puede evitar pensar qué debería saber Quiénes son la mujer, el bebé y el bebé del cuadro. Alicia atraviesa los haces de luz provenientes de las lámparas y faroles colgados en las paredes del aljibe por el que cae. Al atravesar uno de los destellos de luz, Alicia ve. Sí, es que creo que hay un error acá. Los rasgos del bebé gimiente se transfiguran y mutan a tal punto que el niño se transforma en un. Territo de, de Dijon. Alicia horrorizada por un semejante. Ah, perdón, para, para, para, para, para. Porque si no me equivoco, yo encontré algo eh, acá, un segundito. Eh... Porque cuando busqué la hoja de personaje También había una cosa que se llamaba eh, Erratas Que probablemente sea donde corrigieron el libro Algunos detalles Y esto me parece muy extraño Como estábamos peleando y después volvimos a estar cayendo de... Eh, suena muy raro Acá están, erratas Ah, ahí está Ves estar era una de las erratas No vamos al punto 7, vamos al punto 47 Ahora sí, ahora sí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 El reloj de péndulo aterriza en el suelo entre Alicia y la puerta, interceptando el camino hacia la salida. Alicia se percata de que todo esto puede ser una trampa orquestada por la Reina de Corazones con el afán de eliminar al enemigo, un enemigo que todavía no sabe quién es ella. Leí hey mal. <risa> eh, al enemigo, un enemigo que todavía no sabe que es ella. Pero todavía Alicia tiene posibilidades de salir airosa de esta trampa. Y tenemos acá decisiones. Ahí todos si querés que Alicia emplee la habilidad, la pluma es más poderosa para salvarse, 37. En caso contrario, tendrá que prepararse para pelear, el 27. Entonces las opciones son la pluma es más fuerte o pelear. Sospecho que, que Lu está haciendo la. la encuesta. Qué grande. La pluma es más fuerte, ¿no? Exactamente la pluma es más fuerte, pero voy a leerlo ahora para saber. Esta habilidad le permite a Alicia alterar el curso de la narración así evitar llegar a los golpes con un enemigo y escapar ilesa. O sea, parece que la pluma más fuerte es como para escapar. El conejo acaba de morir, el conejo murió decapitado. Decapitado por un hombre tic-tac. Los otros dos, el, el ratón y el coso No sé si murieron, pero estaban muy lastimados Mientras tanto 47 A Bueno, parece que quieren que sea todo eh, Vamos a tener que hacerlo de nuevo A dado La prueba más fuerte Par, pelear, impar Vamos a pelear 27 Bueno, tenemos unas tijeras, recordemos eso Y vamos a ver cómo se pelea en esta situación 27 Bien Ahora sí El reloj de péndulo se abalanza sobre ella Y Alicia se prepara para luchar Una vez más Alicia tiene la iniciativa Tener la iniciativa quiere decir que contamos como que tenemos combate más 1. Esto es re importante. La iniciativa cambia de de, de, de ronda a ronda. Bueno, lo, y lo que hay que hacer es anotar al monstruo acá. Eh, el monstruo tiene combate 8 y resistencia 9. bastante grandote es este ¿eh? y voy a anotar acá que se llama hombre péndulo por las dudas hombre péndulo por si lo volvemos a llegar a necesitar bien entonces nosotros tenemos vamos a ver las reglas de combate la iniciativa la dice el libro, la tenemos nosotros. Quien tiene iniciativa tiene más 1 combate, o sea que tenemos 9 de cosas. En cada ronda se checa quien tiene más combate y el que tiene más daña la resistencia de su oponente. Bien. Entonces. Acá lo que pasó fue que tenemos 9 de combate y esto tiene eh, resistencia 8 eh, de combate, así que ganamos nosotros. rápidamente lo de combate para ver cómo cambia la resistencia la iniciativa creo porque acá estamos ganando solo por iniciativa en el momento que no tengamos más inicia de iniciativa nos gana esto acá está cada vez que Alicia entre combate se indicará quién tiene iniciativa el sistema de combate es el siguiente lanza dos dados y suma el resultado al puntaje de combate de Alicia este será el nivel de combate de Alicia. Ah, Ok, ok. No es todo tan fácil. Entonces tenemos dos dados. 7 más combate 8. Tenemos... 8, 7, 15. Este va a ser eh, nuestra... Eh, nuestro combate ahora. Y también tenemos que hacerlo con el monstruo Acá vamos a tirar dos dados 8 y 9 Van 17 Este león no quiere robar al monstruo este va a ser el combate del monstruo ahora Como nosotros tenemos iniciativa tenemos un punto más Así que he empezado Bien Si el nivel de combate de Alicia es menor que el de su oponente Ella sufre una herida y resta 2 puntos de resistencia total Pero este chabón hacía más Dice Si el reloj de péndulo Ahora lo que pasó fue que entramos en combate Chequeamos los niveles de pelea Y eh, él nos gana por dos puntos. Por un punto, porque tenemos iniciativa, me había olvidado de eso, sacamos ese. Bien, recordemos que tenemos las pociones. Dice: si el reloj de péndulo logra atinarle un golpe a Alicia, lanza un dado. Si el número que sale es impar, el hombre tic-tac tajea a Alicia con sus manecillas. Esto le resta 2 puntos de 10. Si el número resulta ser par, el hombre tic-tac la golpea con su péndulo. Esto le resta 3 puntos de resistencia. Ok, nos dieron un palazo. Entonces tenemos 29. Si Alicia sobrevive a la épica pelea contra el péndulo, dirígete al punto 16. ¿Cómo sigue esto? El combate arranca de nuevo. Eh. Quien haya ganado la ronda de combate Tendrá iniciativa en la próxima Y sumará un punto temporario de extra a su nivel de combate Entonces, ahora ganó este tipo Nosotros tenemos que volver a tirar Vamos a volver a tirar por nosotros Dos dados 6 Combate 14, cada vez menos, que bueno Ahora vamos a tirar por nuestro enemigo. Eh, lo mismo. Así que nos pega, pero primero tengo que tirar un dado. Sacamos impar, solo nos hacía dos puntos de daño, si no me equivoco. Y si sacamos impar, nos pega con. Nos tajea con las manecillas, o sea que solo nos hace dos puntos de daño. 27. Esta pelea. O va a ser larga o. O no Bien, de nuevo Él tiene la iniciativa Vamos a tirar para nosotros 10 Ahí va Este es otro número Esto es un 18 en Esto cambió un poquito A ver si Son si... músicas de combate Y las que pongo para pelear Ahora tiro por nuestro amigo Vamos a lanzar bien 8 8 de 8 16 Pero este tiene iniciativa Así que en realidad Tiene 7 Pero esta vez ganamos nosotros Y como tenemos las tijeras, le hacemos 3 de daño. Y esto ahora pasa a tener resistencia 6. Bajamos. Solo tengo que pegarle dos veces más. 6. Ahora sí. Vamos para Alicia. 8 y 8, 16. Alicia. ahora para el monstruo. 6. Nosotros tenemos iniciativa porque ganamos el anterior. Y vamos a ganar este. Porque sacamos. Este tiene 14. Y nosotros 16. Así que ahora tiene un solo golpe. Le tengo que pegar. Si le pegamos el próximo. Lo matamos. Oh no. Combate de Alicia. 8-7-15. Pega. Y ahora es un solo dado. Impar nos hace 3 de daño me parece Sí, nos pega con el péndulo y nos hace 3 de daño Pero esta pelea Alicia está Re picante 2 de daño o 3 de daño Im... Ah, es verdad, es verdad, es verdad El par nos hace 3 Impar nos hace 2 Gracias, gracias ahí. Y... 25 Vamos no, a 25 Bueno, le tengo que pegar una sola vez no, bueno, los dados de combate de Alicia Son un 5 Y la iniciativa la tiene él Porque nos ganó Así que tenemos 8 y 5 13 Tienen que sacar muy mal Está con 10 Vuelve a pegar Par nos hace 3 de daño, esto ya lo sabemos Ah... Teníamos 30. Con 34 puntos de vida arrancamos esta pelea, nosotros, ¿eh? Vamos de nuevo. Combate de Alicia. 8, 8, 16. Tiene la iniciativa él. Uff. Vuelve a pegar. Esta vez nos hace uno nomás. Nos hace dos, quiero decir. Sacó 14 de vida este hombre péndulo, robot de pared. Pegamos. Oh, 8, 8, 16. Me incentivar a tener. Paran. Nos había pegado... hasta ah, estábamos en 20. Y ahora nos pegó dos más. No, esta vez son 3. 17. Vamos. Alicia combate. 5. Monstruo combate. Y nos volvió a pegar 2, 2, ¿no? Impar. Impar es 2. Vamos a oh, tener que empezar a cobrar la mermelada. ¿eh? Pronto. Alicia combate, saca un 4. Tengo 12. Y saco un. De nuevo. ¿Cómo pega? 15. Ah, ya estamos en 15. Vamos a empezar a borrar antes, así no me confundo. A ver. Estamos en 13 ahora. ¿Cómo nos...? No, no, no. pelear Deberíamos haber seguido corriendo todo este tiempo. Vamos. Este es nuestro combate. Tenemos 14. La iniciativa la tiene él. Nos volvió a pegar. 4. Si es par nos hace... 3. Porque nos pega con el péndulo. ¡Uf! Vamos de nuevo, combate de Alicia Bien Acá hay una situación Nosotros sacamos eh, 20 Si yo vuelvo a tirar Y saco 2-6 Nos va a pegar él Porque tiene iniciativa y tiene más uno. Bien, y a él solo le queda un punto de vida. Vale, quedan tres, pero las tijeras las entré de daño. Si Alicia sobrevive a la épica pelea con el reloj péndulo, vamos al 16. Pará. Esto era 27 a 16. Vamos a notarlo porque ganamos, ganamos. 7 a 16 Ganamos señor. Increíblemente, el conejo blanco todavía parece estar vivo En realidad ya estaba muerto cuando Alicia lo conoció al costado del río Hecho un manojo de relojería y relleno Pensándolo bien, eso bien podría considerarse una forma de vida Alicia debe subir. La reina nos persigue, le dice la cabeza del conejo. Por un momento, Alicia, paralizada del miedo al ver el horror del cuerpo decapitado del conejo detrás del escritorio, el cráneo aplastado del ratón y el lagarto, apenas consciente en un rincón de la habitación. No puede hacer nada por el ratón ya, pero todavía puede salvar a Billy el lagarto. Y quizás también al conejo blanco. Y acá vienen a algunas decisiones. Lu, atenta. Si querés que Alicia ayude al conejo, vamos al 168 Si quieres que Alicia ayude al lagarto, 98 Y en cambio querés que Alicia abandone la escena lo más rápido posible, 179 Entonces las opciones son Ayudar al conejo, ayudar al lagarto o escapar Esto termina en un empate Tal vez el conejo. Imagino que va a ser tipo agarrar el cuerpo del conejo y enchufarle la cabeza, pero vamos a ver. Mientras yo voy a buscar acá... Eh. Ah, pues yo tengo 10 de vida. Voy a empezar a usar esa mermelada. Menos es mal que teníamos las tijeras, pues si no teníamos las tijeras, te tendríamos que haber pegado eh, dos veces más. 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Dos veces más le tenemos que dar dos veces. No sé si la contábamos. Bien, parece que hay que ir a ayudar al conejo. 16. Bueno, pero... Ya son las 11. Creo que es momento de terminar el stream acá. Lo que sí, de todas maneras, espero que les haya gustado. Yo voy a seguir leyendo esto acá en stream porque estuvo re bueno. Tuvimos una super pelea épica y un buen momento como para para recuperar nuestra compostura e, y ver cómo seguimos. Además se siente como termina una sesión de arreglo. <risa> Espero realmente que las haya pasado bien y que les haya gustado porque me encanta, me encanta jugar estas cosas así en stream con ustedes, es divertido. Eh, y seguro vamos a avisar de cuando seguimos con esto, vamos a ver si, si los sábados de flojera vuelven los sábados, eh, no, tal vez si en otro día, son nuestro stream de comodidad. van donde, donde nos quede cómodo a nosotros. Así que, eh, nada, quiero agradecerles por pasar, recopado, eh, espero que les haya gustado. Este, seguramente lo vamos a subir a, Twitter, a YouTube, no sé cuándo. Eh, sí, la verdad que sí, posta lo de las votaciones ayudó muchísimo y lo del libro parece bien entretenido, muy, muy, muy brutal, muy salvaje. Eh, pero está, está bueno. Así que ahora, voy a dejar con el outro, mientras vemos a quién le podemos hacer rey. parece nos vemos, muchas gracias por pasar